Abre las puertas porque pues voy a entrar ahora y mis dientes clavaré en vuestros cuerpos sin demora. Soy el lobo, la alimaña, un vampiro que se ensaña. Sin piedad voy a tomar mis alimentos y unas calles desde desdén que me pedisteis, y hazañas que se achacan a cualquier hora del día ser carnaza y presa fácil para tanto cotilleo dejar claro a la ciudad que no es más que un puro pueblo soy el amo de la noche el amo de los sueños el amo de los cuerpos soy el amo de la noche el amo de los sueños el amo de los cuerpos soy y soy el amor. Soy valiente, soy muy rico. Yo controlo, yo decido. Soy cobarde, soy mentido. O no estoy muerto, o no estoy vivo. Mercenario, sin remedio, mente extraño y retorcido. Tus caminas, viejo verde, Peter Pan. Y el principito. Los sueños, el amor de los cuerpos, soy el amor de la noche. El amor de los sueños, el amor de los cuerpos, el simplemente soy el amor. Todo pues esto que quieres dime tú si das la cara ante tanta hipocresía. Si eres algo, no eres nada. Si hay en ti un poquito de rebeldía y te atreves a jugar a quien saluda pura cortesía preme las guardas